Bueno, contame, Milka, porque la verdad que el otro día cuando fuimos a hacer la nota, en la presentación del libro, dijiste frases bastante eh, fuertes, ¿no? Como te dejan, en, te dejan en la puerta de tu sí. casa con cuatro bolsas de, de residuo y te dicen, bueno, trabajá y anda al psicólogo. Tres. Tres, yeah. muy bien. O sea, ¿cómo fue ese momento? Hablaste de sometimientos. Sí. Claro, en realidad es así. El libro habla mucho del mundo de la moda, del consumismo. Plantea que las modelos son mentirosas, plantea de lo que hace un hombre para levantarse una mujer, de lo que hace una mujer para levantarse un hombre. Habla de un montón de cosas. Sí. Entre ellas, una de las modelos tiene un, no un novio celebrity sí. y cuenta que no está tan bueno salir con un celebrity como nos pintan. Así sí. como comprarte una cartera no te hace la felicidad, salir con un novio famoso tampoco. porque No, depende de quién. Depende de la experiencia, porque yo vive... conozco vive, claro esa chica del libro, ¿sí? Sí. vive, eh, lo vive así. No quiere decir que todos los celebrities son malos, claro. que todas las modelos son taradas, porque ahí habla del club de las taradas. Mm. Yo no estoy diciendo que todas las modelos son taradas, pero en el libro habla del club de las taradas. Bueno, eh, me encanta el humor ácido, soy irónica, me encanta Pablo Sorrentino, Humberto Eco, tengo ese humor, sigo esa línea. El que no la entienda... No deja de ser un mar, una opinión en un mar de opiniones. a mí me Ah, gusta no sería... Libro. Perdón. Yo estudié, me preparé... discúlpame entonces no sí. sería referencial con la relación con Luciano Pereira. Yo lo entendí ahí, yo no leí el libro, disculpame. Eh, por eso yo lo que me quedé con... Hola, ¿cómo estás? El otro día no estaba cuando hiciste la nota, uh -huh. pero lo contó Laura pero lo que leí en los portales y demás, que de, yo entendí que vos hablabas o reflejabas en tu libro lo que sí. vos habías vivido con Luciano Pereira. No es entonces así, es ¿eh? como guionado. Yo conté que hay mucho de mí y que no me voy a hacer la tonta. Yo ah. salí con, con gente egocéntrica, sí, famosa, sí. Ahora, si la prensa quiere decir que yo acuso, denuncio, no, no hay denuncia... No hay Pero... violencia de género, nadie le pega a nadie, no hay insultos, no hay malas palabras. Sí, hay una persona egocéntrica y soberbia en el libro. Sí, es verdad. Habla mucho del sometimiento, sí. sí. Habla del ego, un montón. Es difícil salir con un artista, recontra. ¿Lo viviste? Sí. Es que esa Pero fue la sensación la que... Gente es que a mí me pasó eso, Mica, cuando yo escuché tu sí, nota... Sí, lo sé. Cuando yo escuché tu nota, porque ya habíamos eh, sí. leído algunos fragmentos del libro... Era inevitable asociarlo por, por la historia que vos tuviste con, con él. Pero al escuchar en la nota que vos nos diste el otro sí. día, eh, a nosotros, eh, digo, claramente pienso sí. directamente en él, no pienso que es algo ficcionado, porque fuiste bastante crítica a la hora de hacer declaraciones. Pero Flor, te agrego un antecedente, hola Milka, te agrego un antecedente que tiene que ver con la famosa hola, foto de él comiendo un alfajor, Milka, ¿no? Y ahí las propias fans unieron todo, toda la historia que habían tenido. Es más, algunas me, me comentan de un episodio en el Gran Rex en el 2017, cuando él mismo también cuenta algo de la relación entre ustedes, diciendo esto no me pasó a mí, le pasó a un músico. O sea que dentro de todo, digamos, a ver, tampoco... Eh, ¿Cómo, no, cómo? No, no ¿Quién? No quedemos como locos nosotros que estamos no, no haciendo entendí. mención, ¿no? <coughs> Digo que en su momento también se habló... No entendí bien. Que en su momento también se habló, cuando él aparece comiendo un alfajor, de este tema. Y posteriormente vos haces el libro. Digamos. A mí me volvieron loca, me, me, mandaron, a mí me mandaron 200... Yo en esa época vivía en Milán, estaba re lejos, eh, sin ánimo de nada. Y de repente tengo el teléfono explotado, porque él tiene muchas fans, y cuando lo ven con una canción, sacó dos canciones para su ex, con una rubia, que era Candy Ruggeri, con un alfajor en la boca, cerrado, no lo estaba comiendo, bueno, justo se le cayó en la boca, que es casualidad. A mí me volvieron loca, y yo, la verdad, no creo que esa canción sea para mí o sí, ¿quién lo sabe? Pero no lo sentí como, bueno, si fue un guiño, ¿no? Milka, Milka. Y ¿cómo ahora está pasando lo mismo del otro lado? Milka, eh, bueno, Hola, yo, que, estás, yo que vi en ese personaje de Nacho reflejada, ...tu vida de cinco años con Luciano... ...lo sí. que uno se pregunta es por qué... ...vos lo que contás, el personaje Nacho... ...quiere tener una vida tipo Sandro... ...en el sentido de mantener su vida privada sí. oculta... ...esto es lo que te pasó a vos, más allá de Nacho... ...más sí. allá del libro... ...esto es lo que viviste del 2012 al 2017... ...con Luciano Pereira, eras la oculta... ...lo que pasa es que eh, todos apuntan a él... ...y, y le sí. cae mucho el ojo a él... ...pero por ejemplo, Enrique Iglesias... ¿No estaba embarazada la mujer y no dijo nada? Sí. ¿Y nunca se supo? Sí, sí lo sabemos, pero contanos de vos. Hay casos de músicos. <risas> bueno, sí, Julio, bueno gracias, estamos también. en Argentina, claro, y uno busca el reality, por así decirlo, y busca que, o sea, ¿quién, quién, quién? Cuando hablo de la Reina Madre, el personaje de la Reina Madre, que es una gran vedette, empiezan, ¿es Moria? ¿es Susana? O sea, y en Italia me dicen lo mismo, o sea, bueno... Hay personajes bueno, que, que se parecen es que mucho a la realidad. La o la saber, gente. Sí. ¿Vos sabías también que esto iba iba a suceder? Claro. que se Iba a especular sí, y entiendo y acá que hasta estoy. no pusiste pero los yo no estoy, nombres. Yo no por estoy enojada cuestión, por una cuestión legal, me imagino que es lo que hacen muchas veces en ficciones o demás, que para evitar juicios por ahí dicen bueno se le pone otro nombre al personaje, pero bueno entendé también Conozco que nosotros un le libro la moda. Sí, igual, Perfecto, igual, yo, me, yo, estoy, yo estoy confundida. Me encanta. te lo he leído. Les digo, yo sí. hasta, estoy, estoy confundida, porque creo que la, la primera vez que yo sí. escuché tu nombre acá en Intrusos tenía que ver con una historia. ¿Quién contó lo del teatro, la, la fila 50? Yo le conté que es parte está de lo que en está libro. en el libro. Claro. Y que paralelamente, lo que te cuenta <ríe> la faz, esto pasaba. La que claro. fueron descubriendo, digamos, la situación de Milka, porque llevaron cinco años juntos. Sí. Pero... Ustedes saben cómo son y cómo trabajan muchas veces las fans, sí. ¿no? ¿Vos a perfectamente Había que... Era... A ver, ¿me lo contás eso, Milka, por favor? A la... te, te ponía en la, en la última fila, una vez que estuviste sentada adelante, se enojó porque vos estabas no adelante. No voy a hablar de esas cosas porque... Y bueno. No voy a hablar Pero de esas ¿por cosas qué, Milka? porque voy a empezar a, a meterme en... Porque miedo que no te tengo demande? ganas de hablar pero de eso. Pero para mí, no. Te saluda Karina, te conozco oh. o sea, de no. tu historia. No Tienes miedo que te demanden? pues estaba pero. respondiendo. Y sí, debes tener miedo. No sé. No, no tengo miedo de una demanda. No tengo miedo de una demanda, no pero una demanda. yo hablo mucho de de dónde se pone, claro, de, de dónde se pone una persona, en qué lugar se pone yo también dije que fui muy culpable de haberme puesto en la sombra, y no hablo de él, hablo de mí, de Milka. Yo me puse mucho en la sombra, eh, he creído, he aceptado, sufrí mucho, no sé si se llama sometimiento, pero sí cuando alguien por ahí, vos querés que te vaya bien en una pareja y aceptás, mm. y querés que te quieran, entonces sos buena para que te quieran, y la verdad que la persona que te quiere, te, quiere, te tiene que querer con mierda y todo... Y, y no fue mi caso, no fue mi caso. Yo sentía que siempre tenía que dar y dar y dar y dar un poquito más y siempre anularme para que el otro me quiera. ¿Por y ¿Por lo qué sufrí, no lo nombras. En terapia sí. no y... pude. Porque no tengo necesidad de nombrarlo. Es una historia mía con mi terapeuta. Son cuentos que lo hice en el escenario de la moda porque es el mundo que conozco mucho, pero te puede pasar con el carnicero, con el profe de biología. Obvio. No es una historia que, que apunta a un celebrity. Creo que hay muchas mujeres que han estado en ese lugar de que no es una violencia, no hablo de violencia de género ni mucho menos, pero sí como una no, sí persona te empieza una a disminuir. Sí, que es una no un tipo de violencia, pero sí es bueno, un tipo de violencia. Sí, es un tipo, ponerlo en términos sí, de sí, No, no sé realmente. De destrato, no sé cómo sería, la no, verdad vos que no hablaste lo voy a. terrorismo psicológico, psicológicos, no, no, es un montón no, esa definición, es muy abarcativa, el terrorismo sí, como yo... palabra. Pero es un chiste el ter... Sí, pero el terrorismo psicológico, yo lo expliqué, es cuando una persona, yo le digo terrorismo psicológico, cuando una persona, vos cortas la relación y te sube la foto donde vos habías estado con él, la florcita que estabas con él, la canción que escuchabas con él, el tiqui tiqui tiqui tiqui, cuando el narcisista, vos decís, bueno, cortamos, y el narcisista continúa, continúa, continúa, continúa, el otro se ilusiona. Pero, ¿y, y el narcisista mil, lo único que está quiere es que no lo olvides. Decir... El narcisista ver, no quiere uh, ser olvidado. Habla. Milka, hablas de alguien egocéntrico, narcisista y todo esto. Sí. ¿Qué es lo complicado de decir? Mira, sí. cuando escribí esto sí. pensé, Nacho, el personaje, pensé ¿Pero en que es Luciano. El ¿Es el último narcisista? No, Está lleno. ¿Es el último narcisista, Luciano? No, no. Pobrecito. No, no, pero te digo, digo para que después la prensa, como decís vos, no especule. Hay un montón. Sí, yo cuando escribí esto pensé en Luciano. Fue mi historia, me pasó esto, la puse yo. en un libro. ¿Qué, qué es lo que qué tiene de mal? Tengo que dar nombres propios? ¿Es mi historia? Sí. ¿Él es parte de mi vida? Sí. Pensá lo que puedas, porque no. Lo que pasa, no, pasa, no lo que, pasa, pasa. Es que es confuso, que es cuidada, confuso. confuso, no, no no. Queda raro. Mi, no quiero, no creo que lo cuide. No, no, no, no pienso que lo está cuidando. Creo que es confuso, este y monte. la verdad que ponerle a una persona un mote que no es, no claro. está bueno. Claro. Eso es lo porque, que. Porque digo, vos estás haciendo, digo, indirectamente con Yo tu ficción. No, pero vos estás con tu ficción contando. Vos decís es mi vida, él es parte de mi historia. Decís y no decís, pero estás indirectamente hablando de él. Ensuciar sin ensuciar, sí es como no pero no entiendo, pero no, no. es que muy delicado novio porque ¿sabés, si qué ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Capaz eh, tú más novio famoso y no lo conté, claro, o sea, no pero, es para pelear. Pero no, no es para no pelear es que para nada, estamos entenés, charlando. estoy haciendo la tonta, estoy a, eh, Pero Milka, ¿sabés mil? qué pasa? Que vos escribís digo, un libro ¿sufriste? y claramente sí, la prensa de ese libro está 100% Pero todas sufrimos por amor. Yo también sufrí y no me no escribí un libro y sí me Yo pasaba también. lo mismo me ocultaba y sí, todo me pero escribir. digo Para. Por... Es, no es lo mismo. Para, para, para. Me y, lo, y los cantantes que escriben canciones, las, y, y los que escriben canciones, ¿qué sabes? Si yo no pude haber sentido que algo era para mí, que escribió el otro, y haberme comido el cuento que sí, era pero para para Sí, Pero él Porque nunca te nombró. O dice sea, cosas lindas si y hace por ejemplo, cosas feas. En una canción, yo tampoco lo nombré. Suponte bueno, que en favor, una canción... Bueno, pero en un montón yo de tampoco notas... Nombré. Está bien, pero claro. en un montón de notas... Y eh, yo lo nombré. Y, y la cobertura mediática tiene que ver con eso, con no. saber que... A mí me parece que... yo lo nombré. Pero. Perdón, ¿eh? ¿Cómo es la protagonista de tu libro? A ver. Sí. Perdón, porque disculpame, lo quiero leer de yo Es después, una modelo, tanto. son cuatro modelos. Sí. ¿Vos sos modelo también en tu vida? Pero, eh, sos eh? modelo. Disculpame porque no conozco la... Fui. Audiencia. Fui. Fuiste modelo. Por eso eh, yo fui se modelo, me fui a vivir mucho a Milán. En, el, en el mundo de la moda. Mm. Eh, bueno, son cuatro modelos, sí. cuatro amigas. La que sale con Nacho, que... ¿quién? Bueno, cuenta que es una de las protagonistas cómo se llama abril se llama pero no, no bueno abril abril abril cómo sí. conoció abril a nacho cómo lo conoció abril a nacho en una juntada con amigos y, y es parecida a tu historia cómo lo conociste vos al cómo plan? lo conociste no. Vos, no vos lo conociste por redes lo conociste en un evento lo conociste porque. No, somos, somos viejos ya. No estaban las redes. Las redes no ya. estaban, nacia de Cuba, hace Se años, conocieron ¿sabes? primero en Hacia de Cuba, Igual, no hace tengo, muchos años, y ahí no yo, empezó el Yo escribí el romance, un libro. muchos años después. <risa> Pero bueno, Milka, evidentemente no querés mm -hmm. hablar de o nombrar a Luciano, lo entendemos. Lo que pasa es que yo no, que leí... Vos lo entendemos. Yo que leí el libro y leí párrafos donde hay violencia... Realmente cuesta Un poquito de agua Bueno, sí <coughs> Toma no, no. En esa casa, A mí No, no, no, mira no agua, perdón, perdón. El Realmente libro... cuesta que Entender por qué no querés hablar No, la, la verdad O sea, el libro habla mucho Del sometimiento Mucho de estar en la sombra eh, La protagonista sufrió un montón eh, no, lo, no lo niego <coughs> En ningún momento En el libro Está Hablo mucho de, de lo que es Realmente Bancarse esas cosas Porque yo me las banqué Claro. Pero no, yo con él. Yo me las banqué en general. Pero estoy viene no. con un no, padre. No, ¿Qué que, que, que bueno, no, no, no, igual sí, perdón. Porque, pero es que esto. Claro. No, pero Mica porque ahí estaba revisando, porque yo me acordaba como que en algún momento habías estado en LAM eh, y, y fue en el 2020. Sí. Eh, y me acuerdo que hablaste específicamente sí. de él. Dijiste, no fue un vínculo democrático. Eh, la novia oculta no, de Yo le vendí una. Uh, una claro. La novia oculta de Luciano yo Pereira. Yo fui a hablar de... Ay, yo fui a hablar. a hablar de Pico Mónaco primero. Me acuerdo en esa nota no, la... Yo fui a hablar que le vendí, le vendí las casas a Pico. Y ahí Janina dice, ah, pero pará, me están diciendo que esta chica salió con tal. Yo me quería morir. Y ahí dijeron, saliste con tal. Y dije, bueno, sí. Pero no es no que yo no esté mal hablar de él. No, por eso no o es sea, que no A ver, para, no está mal... Quiero, claro, quiero, quiero aclarar algo, yo porque si no decía, queda decía, como parece que... Digo, pero no pero está digo, mal claro. si vos tenés algo para contar. Claro, y para no es denunciar está perfecto que lo hagas No, no, haga. no. El tema, el, ¿Puedo terminar? El tema es que... <risa> <risa> Estamos todos nerviosos Chicos, hoy. si escribí un libro de sometimiento... Si escribí un libro de sometimiento no es que me siento re cómoda, me siento re culpable. Obvio, pero lo que digo es... Que lo que es injusto Duele. para Luciano es que se lo vea involucrado en una situación sí. que si es, que si no es, entonces no queda claro. Ah. Y a Luciano, lo, lo, lo, lo, de alguna manera, indirectamente lo estás ensuciando. Vos, vos qué sabés. ¿Me entendés? Si tenés no, no algo para decirlo, a nadie, tenés Vos que qué decir? sabés qué sentí yo cuando él. Bueno, él hoy no sé cómo se sentirá. ¿Y vos qué pensás que sentiría yo? Cuando él escribe una canción a su ex comiéndose un chocolate Milka en primer no plano. Lo sé, Te lo preguntamos. No, claro. ¿Qué no sabes que no. sentí? Obvio, sí, sí. Es que por eso Venga, mismo. Bueno. ¿Qué sabés sentí? Son... ¿Qué sabemos que siente él? ¿Y yo, sí, qué, sentí? Sí. ¿Y ¿Qué, ¿qué, yo qué sentí? ¿Y qué sentí con ese qué sentiste? Y pudiste sentir ¿qué varias ¿Qué cosas. Un montón de cosas. hay alguna canción Entonces, que vos sentiste que él te dedicó a vos. Yo no sucio a nadie. Yo. Ya lo dije, sí, sí. Pero Yo no voy a andar, o sea. Él se puede sentir sí. mal, yo también me sentí mal. ¿Por qué no sí. lo van a interrogar a él cuando escribe las canciones a las Porque ex? Porque él no, no habla a, de su vida privada, por a eso nos dice. llama. No le preguntan nada. Vida. A mí no, sí, tiki, pero él, tiki, no, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, él tiki. no da notas. Bueno. O sea, en este tipo de programa, por mm. ejemplo, sí. Luciano no pero habla, bueno, siempre le trató de mantener. Pero sí, sí, no está bien lo que está hablando Mirka, ¿Sabes por qué? Porque lo que tiene que ver, tiene mucha relación con los cantantes. ¿Y sabés qué me hiciste acordar mientras vos estás tomando el mate, mientras estábamos hablando acá? Porque mm. estamos aprendiendo también, Milka, de... Sí. No, en serio, estamos aprendiendo eh, a escuchar y a, a interpretar Gracias. un montón de cosas. Mucha mujer de jugador de fútbol, chicos, es sometida también así, que las hacen dejar, sí. ¿viste? Y después subida. Subida, su vida, su Yo país. salí con jugador de fútbol. Ah, ¿de la selección? <risa> mm. Milka, Soy lo vieja, que pasa sí. es que vos saliste con varios conocidos. ¿De con él... dijo? ¿De no, no, no, no, ¿Soy vieja? No. ¿Dijo? no, claro, como que es no, más no, grande pena. que salió ah, con un jugador de chiste, otra Chiste, ahora son eh. chiquitos, sí. ahora tienen 20. Claro. Sí. No, Milka, lo que quería decir justamente, sea un funchista, jugador de fútbol, funchista. sea Luciano, sea cantante, sea tenista. Ha salido con muchos famosos y un poco a lo mejor en este Nacho resumiste claro, el tema del ego de y la personalidad. Pero como nosotros, Luciano, no da notas, sí. como siempre mantuvo un perfil bajo y sabemos que estuviste cinco años con él ¿eh? y que te costó mucho ese tiempo. No él habla mucho. Esperá, lo que no entiendo es por qué vos te culpás a vos misma. Porque me parece que no, todas las víctimas y se por culpan. Que viví. Y que es muy doloroso escucharte porque estamos hartas las mujeres, de que las mujeres que sí. se someten, que aguantan, en este caso de destrato, llámalo como quieras, Encima se culpan. escucharte a vos, una mina divina, que vive en sí. Milán, que te fue como modelo, que se la banca, que sí. trabaja, que tiene pudo sacar un libro, que está bárbaro, y todo lo demás. Que encima te culpes sí. y vos te sientas sí. Este, sí. culpable y son. ¿Viste? Es horrible. Sea Luciano, sea quien fuera. Para vos es que te vuelvo escuchan, de... no es vuelvo bueno. Yo cuando vuelvo de. Yo cuando vuelvo de Italia, era modelo, tengo un cáncer, me pongo a trabajar en una inmobiliaria para no pensar el último mes de la quimio. Haciendo plata sin plata, porque con plata hacemos negocios todos. O sea, me rompí el alma. Y después, ahora quiero escribir un libro, hacer algo y todo es... ¡Ay, te colgazo! No, chicos, no estoy ni pidiendo plata. ni le quiero sacar nada a nadie, ni quiero denunciar nada, ni me pegaron. No pasó nada. Pero sí, la pasé muy mal. En un montón de relaciones. O sea, Desde emocionalmente chica, te salvó escribir padre, este libro. Si yo no fuera... Y a mí, a mí me ayudó y me salió solo solo, viste cómo yo escribo desde muy chica desde los 8 años también tiene la parte de la moda, yo quería volver de alguna forma a la moda porque yo lo dejo por un cáncer y la moda es una forma de nostalgia, de melancolía, no me veía actriz, no me veía conductora de ningún programa dije voy a escribir un libro como ex modelo porque no hay, busqué me miré todas las obras de teatro, hay mucho de filosofía, estudié con Juan Forn que se murió, él leyó mucho mi libro, o sea yo le... la verdad le metí mucho a este proyecto, yo Entiendo que siempre con quién garchás, cuánto valés, cuánto tenés, cuánto valés. Pero yo puse mucho trabajo también en este libro para que ahora me estén acusando todo el tiempo. No te acusamos ah, de que claro, te querés eh. colgar. ¿Te estamos no, haciendo No, no ustedes, no ustedes, no, no, no, no, no. Hablo de los haters, perdón. Estaba pensando No, no, ustedes no. De hecho, me encantó que lo leyeran primero y me encantó lo que, sí. la nota que hicieron. No, no, no, no, no. No fue. Cero, eh. Ustedes, Hay mucho haters que eh, lo no lo digo, comida, si no se lo diría. Hay, mucho, Hay mucho hater tiene muchos seguidores. Mucho claro, seguidores. ¿viste? Sí. Y las mujeres sobre todo, las mujeres sí. sobre todo, me dicen, "Ah, sí. ¿qué querés? Plata, fama, para, flaca." O sea, no, no, no fue no ni plata, yo creo, amiga, que fue una una manera de poder de poder canalizar eh, todo el dolor que te tocó eh, atravesar